22 horas con 5 minutos, este es el espacio de entrevistas, de temas importantes y queremos siempre darlos a conocer y agradecerle porque usted nos va escribiendo también, 720-50-222, cuéntame es el número que habilitamos para que usted comparta su información en las noticias, los comentarios, las preguntas, en los espacios que tenemos y los vamos a ir socializando también a través de los servicios informativos. 22 horas con 6 minutos tenemos entrevistas y vamos a hablar a continuación acerca de la Exportación de energía eléctrica hizo hacia Argentina. Usted recuerda que se hablaba de Bolivia como el centro energético y que el excedente en cuanto a la producción de energía eléctrica se iba ya a, a pensar en el tema de la exportación. Y vamos a hablar de esos temas, de los proyectos cuando arrancan, cómo se está avanzando en este tema, lo que va a significar obviamente ingresos para nuestro país. Está con nosotros el presidente ejecutivo de ENDE, Joaquín Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. A ver, nos damos noticias positivas, ya está avanzando el tema de la exportación. ¿Se consolida así Bolivia como ese centro energético que decía, me acuerdo, el presidente? Sí, bueno, es parte de la, de la, de la política que tenemos, y, por supuesto, como país y uh -huh. por supuesto como empresa nacional de electricidad. Estamos eh, trabajando en forma ardua en la, todas las tareas que se deben cumplir en el caso de la Argentina, en territorio boliviano ya prácticamente hemos terminado, y estamos eh, terminando la, las, eh, todos los trámites administrativos que, que se requieren en la República Argentina para lograr obtener la licencia ambiental que nos va a permitir iniciar obras. Inician obras, ¿cuándo se tiene previsto y, y de cuánto estamos hablando? Si nos puede ir explicando, ¿cuál es la demanda que tiene y en qué porcentaje va a ir apoyando también eh, Bolivia? Bueno, el mercado argentino es muy grande, estamos hablando, eh, está alrededor de 26 mil megavatios. Uh -huh. Bolivia tiene una demanda de 1.500, o sea, la diferencia es significativa, es un mercado muy grande, constantemente eh, que constantemente va creciendo y por lo tanto requiere cada vez mayores cantidades de energía. En el caso nuestro es un proyecto de 120 megavatios, es, eh, es el primer eh, Proyecto de interconexión entre el sistema eléctrico argentino y el sistema eléctrico boliviano. En realidad sería nuestra primera interconexión internacional como Bolivia. Eh, es un proyecto en 132 mil voltios, una línea de 132 mil voltios con una capacidad de 120 megavatios que eh, está requiriendo una inversión en su totalidad de aproximadamente 37 millones de dólares, ¿no? Ese es el nivel de inversión que estamos haciendo eh, a, lo, a, la, a lo largo, digamos, de toda la extensión del, del proyecto, tanto en territorio boliviano como en territorio argentino. 40 kilómetros en territorio boliviano y 70 en que, territorio argentino. ¿A qué parte van a, van a llegar con la electricidad? qué parte de Argentina es? Bueno, estamos llegando a la zona de Tartagal, uh -huh. que es una zona eh, que... En, en materia de electricidad se llama cola de línea o sea es el último sector digamos del sistema eléctrico argentino y eso de alguna forma le da cierta, cierta fragilidad al sistema eléctrico en esa zona, entonces desde el momento que nosotros nos interconectemos va a permitir por un lado mejorar el servicio de electricidad en toda la zona y eso es eh, y por supuesto digamos tener la posibilidad de contar con un, un segundo punto de, de, de alimentación de electricidad, no solamente depender del, del sistema argentino, está haciendo también con la posibilidad de contar de electricidad proveniente de Bolivia. Eh, yo, yo tengo una consulta, porque hace mucho tiempo, ya hace años, decían que, que, que Bolivia estaba cubriendo la demanda que se necesita, ¿no? Incluso hay, hay un excedente, tengo entendido. La demanda en Bolivia es 1.500 megavatios. Sí, 1.511 pasa más precisos. Ya, ¿de ahí cuánto de excedente ya se tiene? Estaban sobre los 400, si más no me equivoco. Oye, estamos por los 2.200 megavatios, uh -huh. ¿no? Estamos hablando casi ya superando los 600 megavatios de, de reserva. Todo sistema eléctrico tiene que tener un nivel de reserva. Eso le permite tener confiabilidad, o sea, la posibilidad de ser con un mantenimiento de las unidades generadoras cuando corresponda uh -huh. y eh, atender, digamos, la, la demanda de energía y el constante crecimiento, ¿no? Todos los días se van incorporando nuevos clientes, todos los días van apareciendo eh, pequeñas, medianas y grandes industrias, se van desarrollando nuevos emprendimientos, todos los días hacemos nuevas extensiones en, los, en las redes de distribución para llegar a nuevas zonas que hoy no tienen el servicio de electricidad. Constantemente estamos creciendo, entonces siempre es bueno tener una reserva. ¿Qué porcentaje de, de, del país está cubierto con tema? Porque todavía falta llegar a zonas. ¿no? Así es, hemos alcanzado ya un nivel del 93%, de acuerdo a los datos que tiene el Viceministerio uh -huh. de Electricidad, eh, y seguimos avanzando, todavía 93%. Todavía hay un 7% que nos toca, eh, digamos, que sobre el cual tenemos que trabajar, sin embargo... Hoy, 93%, si tomamos en cuenta que hemos eh, partimos hace algo más de 10 años con un porcentaje de 67%, el avance ha sido realmente importante. Ahora, Bolivia tiene la capacidad de, de convertirse en ese centro energético. Eh, están hablando de hidroeléctricas, de termoeléctricas, eh, de energías más amigables con el medio ambiente. Sí, la de Oruro, que creo que es una de las, va a ser una de las más grandes, se tiene en el Junio. ¿Es posible, todo esto se está sumando como para, y existe el mercado como para ver eh, energía eléctrica que, que se puede exportar? Sin duda, mira, no hace mucho hemos recibido los resultados de un estudio de actualización del potencial hidroeléctrico en Bolivia. Es un estudio que se ha hecho en coordinación con la CAP, uh -huh. eh, un apoyo que nos ha brindado la CAP, y se ha hecho un estudio muy, muy profundo de todo el potencial hidroeléctrico que existe en el, en el territorio boliviano. Y se ha determinado que la cifra supera los 40.000 megavatios. Si nosotros tomamos en cuenta que hoy tenemos 1.500 megavatios, la diferencia entre lo que podemos llegar a producir y lo que estamos consumiendo hoy es significativa. Entonces, el, el propósito es aprovechar esos proyectos. O sea, hay que, por supuesto, hay un periodo de desarrollo porque hay que hacer estudios, identificarlos, hacer los estudios, hasta llegar al diseño final. Y eso lleva un tiempo. Y a partir de ahí, después llegará el momento de poder ejecutarlos. Y de esa manera empezaremos implementando los proyectos que nos permitan hacer una oferta hacia pa nuestros países vecinos. Todos los países vecinos en la región, nosotros estamos al centro, entre, tenemos cinco países de, con los cuales eh, tenemos fronteras. En el caso de Brasil es... La demanda de Brasil supera los 80 mil megavatios, o sea, realmente es una demanda muy grande. Y cada siempre van año, a necesitar. Siempre van a necesitar. Entonces, en la medida que nosotros podamos mostrarnos como un eh, suministrador de electricidad serio y confiable ante todo, eh, sin duda tenemos altas probabilidades de generar, muy buenos negocios con el Brasil. En realidad ellos ya lo han manifestado. Están muy interesados en todos los proyectos que están en la frontera. Es así que estamos desarrollando un proyecto, un estudio conjunto para determinar cuáles son aquellos proyectos que se pueden explotar, que se pueden desarrollar, digamos como como eh, generación hidroeléctrica en la cuenca del río eh, Madera, toda la parte de la frontera que, que la parte fronteriza entre Brasil y Bolivia. Eh, los estudios los vamos a obtener más o menos en agosto de este año Y eso ya nos va a permitir planificar y empezar a, a hacer estudios mucho más detallados Con el objetivo de irlos desarrollando poco a poco ¿Para qué? Para su, eh, eh, para la venta de electricidad hacia el Brasil Ese es el objetivo, está muy claro, ellos lo tienen muy claro, sí. nosotros también y estamos avanzando en Hay un 7% idea. que en el país todavía que se tiene que cubrir, sin embargo tiene un periodo Estoy hablando de exportación y también de una cobertura total, ¿no? Es parte del trabajo, por un lado garantizamos energía, por otro lado estamos generando excedentes con, la, con miras a la exportación. Eh, parte de ese, de, de, ese, de ese trabajo es lo que está sucediendo en la Argentina, seguimos avanzando, eh, y al mismo tiempo eh, trabajamos también en la parte de redes de distribución, que son las que nos están permitiendo llegar cada vez más lejos. Um, nuestro país es muy grande, eh, tiene una densidad poblacional bastante baja en ciertos sectores, tenemos poblaciones muy alejadas, que están muy lejos de las redes de distribución, a las cuales es muy difícil llegar. Entonces, estamos llegando con sistemas fotovoltaicos híbridos, que significa paneles solares que alimentan unas baterías, en las cuales se almacena la electricidad, y eh, con las cuales se suministra electricidad las 24 horas del día. Si, durante, si tenemos periodos en los cuales, por aspectos climáticos, se tiene mucha nubosidad que evita que la generación uh, solar pueda pueda alimentar las baterías, entonces tenemos eh, sistemas diésel, entonces que nos permiten, digamos, ir compensando y garantizando, digamos, complementando la, estas dos fuentes de energía para garantizar el suministro. Nos está resultando muy interesante, o sea, ya tenemos varias experiencias en Bolivia y estamos entrando también con este tipo de tecnología. Entonces, de esa manera, la idea es llegar al 100% de cobertura al año 2025. Eso es, ese, es ese. lo que sí. se tiene previsto. Eh, yo le hacía una consulta. Eh, ¿Cómo le está yendo Bolivia en ese tema de, de, de estas energías alternativas que decimos? Bueno, el potencial de Bolivia es muy, es muy grande, especialmente sí. en el tema de generación eh, solar, por las características, tenemos la zona del altiplano, que es plana prácticamente, uh -huh. es una superficie muy grande, con un nivel de radiación muy alto y la temperatura fría, ideal para eh, digamos, mantener un buen nivel de temperatura, en la, para una buena operación de los paneles fotovoltaicos es por eso que eh, hemos empezado a desarrollar proyectos, el caso de Yuni que se inauguró el okay. año pasado, Oruro la primera fase se está termina bueno se está desarrollando y vamos a terminar en abril de este año y la segunda fase que está también ya con, con en proceso digamos de eh, maduración y próximamente vamos a firmar el contrato entonces eh, Tenemos un potencial muy interesante, estamos haciendo estudios en diferentes lugares del país, especialmente en esta zona del altiplano por las características eh, especiales que tiene y por supuesto eh, los aspectos digamos, que son positivos para este tipo de tecnología. Eólica, en ciertos lugares de Santa Cruz ha determinado un muy buen potencial eólico. Geotermia, ya este año estamos empezando con la, el de, ya la ejecución del proyecto eh, Laguna Colorada Piloto. Se firmó el contrato el año pasado y lo estamos desarrollando. Eh, Laguna Colorada de la misma forma, este año vamos a empezar con, en el segundo semestre vamos a empezar con las eh, tareas de perforación de los pozos que van a alimentar la planta de 100 megavatios. O sea, ya estamos empezando con la ejecución también de Laguna Colorada. Eh, que uno a medida que va adquiriendo nuevos conocimientos tenemos un equipo técnico en que se ha capacitado en eh, estudios muy especializados respecto a geotermia, un equipo muy joven, eso es lo, lo, lo okay. bueno, todos los profesionales bolivianos han determinado que tenemos un potencial en otros sectores en los cuales vamos a, vamos a empezar también los estudios para ver qué tan grande es el potencial, en el caso de... Mmm, Empexa es una zona en, por el lado de Potosí, más al norte de Laguna Colorada y, y otras regiones en las cuales se ha visto que puede haber un potencial eh, termo, eh, geotérmico muy interesante para la generación de electricidad. Se está perfilando en ese sentido. Así Me está es. diciendo si sí, Bolivia tiene la capacidad de ser un centro energético. Sin duda, creo que la, la ubicación geográfica que uh -huh. tenemos es, es, muy, es ideal para este objetivo que tenemos Estamos en el centro de Sudamérica, cinco fronteras. Todos los países que tenemos en la región este, tienen demandas superiores a los que tiene Bolivia. Bolivia tiene un potencial hidroeléctrico, solar, eólico, geotérmico, eh, muy atractivo. Y creo que estamos en las condiciones de poder suministrar electricidad a todos nuestros vecinos. Quiero agradecerle por habernos acompañado y bueno, vamos a esperarlo así cuando ya me diga, estamos empezando ya a exportar, falta poco, me dice, ¿no? Falta poco muy poco, muchísimas gracias por habernos acompañado No, gracias a ti, muy gentil hemos estado con el presidente ejecutivo de ENDE, Joaquín Rodríguez, acá en los estudios hablando de este tema de exportación de energía eléctrica, los proyectos en el país y todo aquello 22 horas con 18 minutos, vamos a una pausa y ahora tornamos